Buenas, bienvenidos los estudiantes de álgebra pasi. Vamos a explicar hoy el teorema de Kylie Hamilton y bueno, consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos una matriz, cualquiera, y, y lo que vamos a hacer va a ser desarrollar el teorema de Kylie Hamilton para ver qué podemos hacer con ello. Yo adelanto que con ello podemos calcular la inversa, muy facilito. Entonces, lo que nosotros hacemos, pues va a ser, primero. Os explico que el polinomio característico de una matriz sería el determinante de esa matriz menos lambda por la matriz identidad. Entonces, una vez que nosotros tenemos esa definición metida en nuestra cabeza, pues vamos a calcular ese determinante. Entonces, nosotros primero tendremos que hallar esa matriz. Y la matriz esa pues va a ser 1, 2, 0, 0. 1, 1, 1, 0, 1, menos lambda por i. Sabemos que i es la identidad, pues entonces tenemos lambda, 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, y lambda. Nosotros restamos esto y nos quedaría. Nos quedaría la matriz A, pero en las componentes de la diagonal principal, siempre menos lambda. Entonces. Nosotros vamos a poner eso para acabar antes. 1 menos lambda, 2, 0. 1 menos lambda, 0. Uy, perdón, 1. 0 y 1 menos lambda. Nosotros ya tenemos esta matriz, pues vamos a calcular su determinante. Entonces, el determinante de A menos lambda I va a ser igual. Y ya pues calculamos un determinante normal y corriente. La diagonal principal, pues tenemos 1 menos lambda al cubo. Este triángulo nos da 0, este triángulo nos da 2. Entonces, esto lo corto muy abajo. Aquí tenemos el determinante calculado. Pues bien, el teorema de cayley hamilton lo que nos dice es que dado una matriz y calculado su determinante, Mediante esta forma, su polinomio característico va a ser siempre igual a 0. Entonces, P de lambda es igual a 0. ¿Vale? Pues bien, nosotros tenemos que el polinomio en lambda va a ser 0. Vamos a desarrollar esto. Entonces, pues vamos a desarrollar. Esto sería, mediante el binomio de Newton, súper fácil, ya tenemos uno menos. 3 lambda más 3 lambda al cuadrado menos lambda Q más 2. Y esto, según el teorema de y hamilton va a ser igual a 0. Pues bien, hasta ahí el teorema de cayley hamilton La demostración, si sí, eso, la pondremos otro día. Pero lo que nosotros vamos a explicar ahora es una de las aplicaciones... ...del teoría de cayley de hamilton Es decir, nosotros siempre vamos... ¿Para ¿pa qué sirve? ¿Para qué nos sirve a nosotros saber esto? Pues eso es lo que vamos a explicar ahora. Como he dicho antes, en el principio del vídeo... ...sirve para calcular la inversa. ¿Cómo calculamos la inversa? Pues, fijaos bien... ...todo lo que no tenga lambda... ...¿vale? ...le vamos a poner delante de la identidad. Es decir... ...quitamos el 1 y ponemos la identidad... Quitamos el 2 y ponemos la identidad por 2. Y todo lo que tenga lambda le vamos a colocar la matriz A. ¿Vale? Entonces, aquí nosotros colocamos una A, aquí colocamos otra A y aquí vamos a colocar otra A. ¿Vale? Con esto tenemos un polinomio, pero en este caso. Ese polinomio está en A, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros llegamos aquí, vamos a hacer unos cálculos para calcular la inversa. Voy a borrar. Y bien, una vez que nosotros tenemos este polinomio, si os fijáis, esta, estos dos sumando los podemos terminar de sumar. Y ponemos aquí 3I. Y ahora es donde viene la parte de cálculo. Nosotros queremos calcular la inversa, ¿no? Pues... Vamos a multiplicar toda la ecuación por la inversa. Entonces, a por su inversa nos queda la identidad. Entonces, menos 3 por la identidad. Más, a cuadrado por su inversa nos quedaría a. Y a cubo por su inversa nos quedaría a cuadrado. Si os fijáis, lo único que hemos hecho ha sido bajar el grado de eso, de esos exponente. Y aquí, si tenemos la inversa por la identidad, pues nos quedaría la inversa. Y igual a 0. Y ahora lo único que tenemos que hacer, como veis, es súper sencillo, es despejar esa inversa. Y nos quedaría 3 por la inversa, va a ser igual a la identidad multiplicada por 3, Menos 3 por A más A cuadrado. Quitamos el 3 ahora y lo pasamos dividiendo. Y aquí tenemos la ecuación de esa inversa para calcularla. Lo único que tenemos que hacer ahora pues sería aplicar A cuadrado a la matriz nuestra. 3 por A, a la matriz nuestra y la identidad multiplicarla por 3. Y todo dividido por 3. Pues vamos a hacerlo. Nosotros tenemos nuestra matriz A, que hemos dicho que era 1, 2, 0, 0, 1, 0 y 1, 0, 1. Pues, si multiplicamos esa matriz por 3, nosotros tenemos 3A, que es igual a 3, 6, 0, 0, 3, 3, 3, 0, 3. Y ahora A cuadrado... Lo voy a calcular aquí. Sería 1, 2, 0, por 1, 0, 1. Sería 1 por 1, 1, más 2 por 0, 0, más 0 por 1, 0. Entonces aquí nos quedaría 1. Ahora sería 1, 2, 0, por 2, 0, 2 1, 0. Pues 1 por 2, 2, más 2 por 1, 2, y un 4. Y ahora, 1, 2, 0 por 0, 1, 1. 1 por 0 es 0, 2 por 1 es 2. Y 0 por 1 es 0. Pues entonces aquí nos queda 2. Termino de hacer el cálculo de la matriz y os pongo ahora el resultado, ¿vale? Pues bueno, aquí tengo el resultado de a cuadrado. Y ahora lo único que vamos a hacer va a ser sustituir ahí. Y entonces tenemos que la inversa pues, va a ser igual. A cuadrado la tenemos aquí, partido 3. Pues bueno, ahora simplemente lo que tenemos que hacer es sumar. 3 menos 3, 0 más 1, 1. 0 menos 6, menos 6, más 4, menos 2. 0 menos 0, 0 más 2, 2. 0 menos 0 más 1. 3 menos 3 más 1. 0 menos 3 más 2. 0, menos 3, más 2, 0, menos 0, más 2, 3, menos 3, más 1. Y eso, pues, un tercio. Va a ser igual a nuestra inversa. Pues bueno, aquí veis que se calcula muy fácil esta inversa. No hay que hacer, no sé, tanto adjunto, traspuesto... Aquí aplicamos el Teorema de Cayley e. Hamilton y la resolvemos. Pero bueno, si tenéis alguna duda, nos lo decís en el foro, donde queráis, en el Twitter, donde sea. Así sabéis. fácil, aprende, enseña y comparte. Chao.